Para disminuir el consumo de sal, sigue estos consejos. Coge menos sal para sazonar los alimentos. El pizco de sal puede ser más pequeño. Añade la sal en el alimento cocinado. Pruébalo antes, porque puede ser que no sea necesaria. Sustituye la sal por especias. Acostúmbrate al sabor de nuevas especias. Quita el salero de la mesa. Aliña las ensaladas con limón. Evita la bollería industrial, ya que contiene sal. Evita la comida precocinada o los alimentos enlatados o preparados. Lee las etiquetas del agua embotellada y elige aquellas que contengan menor cantidad de sodio. Menos sal es más salud.